El diputado por la provincia Duarte del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Franklin Romero, se refirió a la aprobación de resolución para la construcción de un nuevo mercado municipal en San Francisco de Macorís. Nosotros como provincia eh, cosechamos un 60% de las que se consumen en del este país, y muchos de los frutos, incluyendo el cacao, eh, plátano eh, y otros rubros, Gente que viven de la agricultura y no tenemos realmente dónde mercadear nuestro producto. Nosotros entendemos que un mercado va a crear un mercado nuevo, va a crear nuevas plazas de trabajo, que las personas van a poder ir confiados a comprar su productos, productos que realmente posicionamos nosotros y que además también podemos exportar a nivel nacional. Entendemos nosotros que con esta resolución aprobada a unanimidad en la Cámara de Diputados, el presidente nos va, nos va a escuchar. Para NTN, su noticiero regional. Joan amo mi Paulino.